Ayer, el periódico Nueva Alcarria les informaba de que Molina de Aragón batió el récord histórico de calor este año 2022. Pero, ¿recuerdan ustedes hace dos años cuáles fueron las consecuencias que nos dejó Filomena? El pasado viernes, Molina de Aragón solicitó el estado de zona catastrófica. Las intensas nevadas del temporal Filomena, las heladas, récord en la provincia y récord en la comunidad autónoma han hecho que la localidad sea prácticamente impracticable. ¿Por qué el alcalde de Molina de Aragón solicita la zona catastrófica? Bueno, pues por todos los desperfectos que se han hecho en, en, en Molina. Thank mm -hmm. you.